Bueno, saludos, soy Israel Banger. En esta hora les voy a mostrar, o enseñar cómo hacer un icono con este programa. Y vamos a crear un programa rápidamente para que vean cómo queda el icono, como cualquiera de estos que están aquí en la barra de tareas. Entonces, eh, voy a crear la imagen con PowerPoint. Abrimos PowerPoint, presentación en blanco damos clic aquí abajo para pegar un documento en blanco vamos a eliminar esta porque no me gusta usted verá si sí, quitan solo esto pero a mí no me gusta usar usar esta me gusta tenerlo así en blanco entonces vamos a nos vamos a insertar nos vamos a forma voy a escoger, ustedes pueden escoger cualquiera en mi caso voy a escoger esta vamos a crear el icono así poner lo que va que que todo eh, una vez así que lo tengamos seleccionado vamos a darle control c para copiar esta forma para que no tengamos que volver la pegadilla acá eh, vamos a ponerle un fondo, vamos a cambiarle el color, vamos a ponerle de este color ahora vamos a ponerle vamos a darle clic en vamos a ponerla aquí en este luego vamos a control b para pegar la otra y en eh, arriba vamos a ponerlo un poquito más pequeño vamos mirando miren que aquí nos sale como una crucecita una x para que eh, que nos indica que está en todo el centro poner un poquito más grande vamos ahí la x nos dice que está en todo el centro entonces este vamos a ponerlo de vamos a poner otro color que combine vamos a ponerle ponerle un rojo como control v pegamos la otra vamos a ponerla más pequeña a ponerle un blanco entonces que hacemos también le damos le vamos a poner a eh, pongámosle en esta y el blanco vamos a ponerle esto lo, lo lo hacen ustedes si quieren solo que para que quede un poco mejor presentado lo estoy haciendo así bueno una vez aquí, eh, vamos, voy a escribirle, damos en modificar texto, damos clic derecho modificar texto, eh, le, si quieren le escribimos algo y voy a ponerle IRB, a seleccionarlo para que ponerle en negrita bueno ahora vamos a sele vamos a presionar control vamos a seleccionar cada uno de los cuadros y también las letra ah no la letra no porque está uh, adherido al primero y damos clic derecho en cualquiera de estas líneas que nos muestra aquí y damos clic en agrupar para que nos deje mover ya todo aquí prácticamente quedó el icono, ya ustedes lo pueden ir retocando conforme sean sus gustos bueno listo ahora damos clic derecho sobre la imagen que, que agrupamos y vamos a guardarla Voy a ponerle un nombre, a ponerle SA y ya quedó guardado. Ahora, para crear el icono, vamos a abrir este programa. Cerramos aquí, cerramos aquí. Damos clic en File, luego en Open. Y miren que aquí nos sale en Imagen, está el que creamos. A. Luego damos clic. Clic en crear icono desde la imagen que dice en inglés, luego aquí y vamos a darle clic aquí, lo dejamos así como está. Luego damos clic en OK, vamos a darle clic aquí en File otra vez y luego clic en guardar en, vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle icono. damos clic en guardar ya podemos cerrar el programa vamos a imágenes y miren que el icono ya está aquí damos clic miren ya está el icono ahora vamos a ensayarlo creando un, nuestro propio programa eh, voy a abrir auto play ponerle irb aceptar vamos a crear el programa para que vean que si sí funciona 350 y aceptar Acá imagen imágenes, captura de pantalla voy a ponerle este de fondo Y a crear este programa ahí rapidito para que vean que si sí funciona como que el icono de bien presentado y eso que lo hicimos rápido, no, no lo retocamos bueno ahora vamos a poner un botón yo no les estoy enseñando a hacer un programa, solo les estoy enseñando cómo crear el icono ya lo creamos para que vean que si sí funciona les, doy, les voy a hacer la prueba creando este programa, que lo veas en la descripción del video también eh, aquí eh, voy a ponerle acción ponerle room no oh, y estar eh, acción que nos ejecute un, un programa y vamos a poner el tiene el escritorio el mismo programa que usamos para crear el icono esto se los voy en la descripción del vídeo para que vean que si funciona en donde está aquí está es este aceptar y listo ahora eh, vamos a ponerle el icono ajuste icono personalizado imágenes donde está aquí está el icono Miren que lo reconoce porque es el único con formato ICO. Eh, ahora eh, voy a crear el programa. Ya está creado. Vamos a ejecutar. Eh, Vamos a ponerle... Eh, YouTube. YouTube. Bueno, ya el programa está creado con el icono. Miren, aquí ya está el programa. Es el icono. Miren que se ve como cualquiera de estos. Si le metemos efecto 3D en un PowerPoint, desde estas funciones nos va a quedar mejor. Pero como solo es una muestra. Ya, si ustedes quieren el programa creado que quede aquí en barra de tareas, le dan clic derecho, anclar a inicio y acá en inicio. Cuando ya lo anclen, mírenlo aquí, lo pueden poner en la barra de tareas. Miren el, el, el programa aquí, lo ejecutan y ya les quedó. Ejecutamos el programa y miren que funciona a la perfección ya saben que aquí agregamos abrimos damos clic en open agregamos la imagen y hacen todo el proceso aquí ya quedó el programa creado sin, con su propio icono mírenlo sin ninguna complicación ya saben que esto es, es solo es una muestra de cómo se hace ya ustedes cuando vayan a crear la imagen le ponen mejores efectos para que a la hora de crear el icono quede con mejor resolución no tengo uno aquí que dice, eh, no hace mucho que se ve muy perfecto, o si no se lo mostraba, pero eso ya lo hace uno con tiempo. Bueno, espero que lo disfruten y si algo comenten en el blog y les estaré respondiendo en cuestiones de minutos. Bueno, que la pasen bien y no olviden suscribirse. chao